Pues bueno, los momentos más importantes, claro, son los dos hijos que, que hemos tenido, que han sido, son dos cielos para mí. Carlos es un, un hijo estupendo. Alba, la pobre, lo que pasa que debutó con diabetes con cuatro años y bueno, de ahí, la, la, quizá hemos sido nosotros más culpables de la, de la educación de ella, de que haya sido más menos restrictiva a la educación y entonces bueno ella ha hecho lo que un poco lo que ha querido y eso pero siempre le he intentado dar pues buenos principios que sepa ya por dónde tiene que, que tirar en la vida y demás y bueno pues eso es lo que lo que hemos hecho ahora lo que pasa es que bueno yo estoy con el, con el con este cansancio así de de la enfermedad y demás, como poco y eso, y, y las fuerzas pues no me, no me acompañan mucho, ¿no? Pero bueno, pues orgulloso sobre todo me siento ahora de esta última época de haberles dado la, la tranquilidad de que ellos puedan afrontar esto con más sosiego, que no tengan ellos ese miedo a, a, a la muerte. Yo sé que para ellos, sobre todo para mis hijos, es muy fuerte porque una tiene 15 años, otro 21 años, pero yo sé que van a, a ser fuertes y lo van a, a saber afrontar y van a, a estar, van a saber estar a mi lado hasta última hora y yo se lo voy a agradecer muchísimo, muchísimo. Bueno, pues lo único, eh, eh, quitándole importancia, o sea, yo a ellos no, no, les, no, no les transmito ningún tipo de, de nervio, de, de nerviosismo, de estar eh, con miedo de, de, de que ya tengo cerca mi tiempo y demás. Eso es, sí que es, forma parte de, de lo que es el, el, el ciclo vital de, de las personas, que por mucho que uno quiera no, no, no va a poder cambiarlo además, o sea que es tontería, no, eso es, es así y, y así va a ser. Y el hombre, ellos ahora pues son jóvenes y lo verán con otra perspectiva y espero que, que ellos puedan vivir muchísimos más años que yo y en mejores circunstancias, claro. Sí, estoy con ellos y quiero seguir con, con mis proyectos, que bueno, ahí cuando puedo ahora... Pues eh, he bajado un poco el ritmo porque por eso, por el cansancio y demás, pero quiero seguir con el, con el ordenador y, y seguir haciendo pequeñas muestras para que si va una muestra más allí, pues que, en el, que esté en el, en el pues y, y pueda entretener a la gente y estar mmm, la gente más, más divertida y eso, pues mucho mejor, ¿no? Sí, vi sí. Vídeo... Estoy haciendo... Un, vamos, son varios vídeos, son... Pero además no tienen así, ya te digo, son a lo mejor una... Uno es un, una especie de, de, de... documental pequeñito en la naturaleza. Luego otro puede ser en, en el Museo Heine, Otro puede ser un trocito de... de yo qué sé, de un de un, un, un, unas risas, de un, unos amigos, cualquier cosa de eso ya, ya me vale para que, para que esté ahí. Y cualquier amigo que aparezca, cualquier cosa, a mí me, me, me agrada eso. por la enfermedad, es que ya te digo, ha sido como esto hace ya, en, fue en el 2011, ¿no? Y estamos ya, pues ya son cuatro años casi, ¿no? Estamos en el 13, en el 11, 12, 2, 2 años. Bueno, dos años. Pues desde los dos años ha sido una evolución que yo mismo no, no me lo creo, claro, porque fue de el, el, el golpe, el impacto de, de saber que, que te diagnosticaban una enfermedad de estas tan duras. Y luego ha sido. Pues la verdad que en menos de, de un año admitir la enfermedad con, con esta naturalidad, sin ningún tipo de, de nervios, ningún tipo de, de miedo a, a lo que pueda venir, ni nada, al contrario. Yo estoy totalmente tranquilo, me veo... Eh, estupendamente, de fuerza, todo. Además, yo, de ánimo, yo sé si si en vez de un año puedo aguantar dos años, yo voy a aguantar dos años. O sea, que a mí no me van a... Nadie me va a quitar ni medio año, ni medio mes tampoco. O sea, yo si es medio mes, pues medio mes tampoco. Y me voy a conformar con el medio mes. O sea, que no... Que eso es... Lo tengo tan asumido como... Pero que sí, si yo puedo... Yo puedo luchar por estar aquí dos años más, bien, bien. Bueno, yo voy a luchar y voy a estar los dos años bien, bien. Eso, no, eh, podéis estar seguros todos. <risas> pues es que no, no, es una es que es tan tan natural que no, no sabría ni, ni explicarte cómo es. Es que es, que lo siento así, no, no es... Además, es como que cuando llegue el momento, que yo creo que voy a estar hasta contento y todo. Cuando llegue el momento. Porque sé que voy a descansar también. Y entonces el descanso, me supongo yo, que me será bueno también, ¿no? Y entonces no. Es que no, no le veo nada malo por ningún lado. Sí, sí, una forma tan natural que yo mismo, la verdad, que te digo que estoy estoy sorprendido de, de, de sentirlo así todo. Claro, yo lo que quiero es que ellos, además, mi mujer, pues esté así, tranquila, que ella se no esté nerviosa, que esté tranquila, que lo viva con, con, con paz, con tranquilidad, que... Yo sé que a ella le va a doler mucho, porque ella se va a quedar... Hemos, estamos desde, desde niños, prácticamente, los dos juntos, y a ella le va, sé que le va, le va a doler, pero yo sé que, que ella lo va, lo va a afrontar también como yo, igual que yo. Y, y espero que así sea, que lo, que lo sienta así. Es así, yo cuando veo a mi mujer así, tranquila, y la veo, la veo lo que me quiere, porque sé que me quiere la, la persona que más me quiere. Pues, que me emocione, no quisiera, pero... ¿eh? No, no, no, es que... Yo a ti. Ayer, por ejemplo, estuvo mi amigo aquí, estuvimos los dos cantando, recordando cuando éramos chavales, teníamos 20 años y íbamos a los mensones y cantábamos nuestras canciones y eso. Pues eso me dio mucha alegría también, estar con mi amigo Pepe. Es un gran amigo que tengo desde de, de, de, de, de siempre. De, desde que era él, él también nació allí en aquel barrio y también le, le costó salir de, de, de aquello. Él es maestro ahora, bueno, es profesor en un, en un colegio, de, en, en un colegio religioso. Y aunque él no es religioso, pero bueno, es químico, hizo su carrera, en fin. Es un, una persona excelente y estoy también muy orgulloso de ser amigo de él, muy, muy orgulloso. Pues no me ayuda, ¿sabes qué?, cuando la gente quiere imponerte su, sus creencias o su forma de, de ver la vida. Por ejemplo, la religión intenta, yo soy agnóstico, por ejemplo, y, y respeto mucho a quien quien tiene una religión la respeto mucho la verdad eh, pero no no soy religioso para nada y entonces hay personas que empiezan no pero tú ya verás cómo esto esto se te cubra esto esto solo lo sabe Dios esto Dios y, y a mí eso lo que hace es un es un discurso negativo a mí eso me no me no me ayuda para nada no yo prefiero ver el, el, el la muerte de desde fuera de lo que es la religión no yo creo que la, la muerte no tiene nada que ver con la religión ni incluso la vida tampoco bueno la, es que la muerte es la vida y la vida es la muerte pero yo creo que no la, la religión no es algo que que se impuesto el ser humano llevamos ya tantos años la, la cultura decía Bertrand Russell ¿no? dice por mucho que, que queramos somos hemos nacido en, en una en una cultura cristiana dice y eso por mucho que quiera uno no se lo puede no puede despellejarse de eso eso lo, lo va a llevar siempre uno encima y, y Bertrand Russell era una persona que con 90 años se sentaba con sus alumnos las universidades, a, y hacía sentadas reclamando justicia. Y esa gente es la que, la que a mí me... Bueno, aquí me ha orientado la vida gente como José Luis San Pedro, Sí, Pablo Ibáñez, mucha gente, ma, gente, filósofos, cantantes, eh, gente de mi profesión que, con la que he tenido relación y ha sido estupenda, gente que desgraciadamente por, porque ellos vivían a lo mejor en Barcelona y y otros vivían en, yo que sé, en París, y no, no he podido tener una relación más, más cercana con ellos, pero siempre me, me ha gustado tener relación con ellos, y, y la verdad es que siempre me ha, me ha enriquecido mucho el, el tener esa relación, de, de que ellos me cuenten lo que hacen, yo decirles lo que, lo que, lo que hago, en fin... Este Pepe también, eh, aparte de físico y profesor, también se dedica y hace eh, pintura, pinta y, y hace unos bodeones increíbles con unos colores que, que bueno, son es, es una maravilla. Y bueno, me gustaría que los, los conocieseis en... En, en, en internet está un, hay un vídeo donde se puede ver toda bueno donde se puede ver parte de su obra me gustaría que la conocieseis también pues sí ahora mismo sí la verdad que a mí me ha servido la relación con mi familia con mis, ahora con, con esto, pues sobre todo con mi amigo pepe eh, esto me ha, me ha servido muchísimo claro porque ha sido un apoyo increíble ha sido un apoyo increíble. Pues todo mi, mi amor, todo mi cariño y, y además pues eso, toda mi tranquilidad sobre todo ante esta situación, que, que lo vivan con, con toda la tranquilidad que puedan ellos. Claro, los equipos de cuidados paliativos eh, a mí me han servido estupendamente, bueno, de, de forma increíble porque me han tratado como... Son mis ángeles terapéuticos, la verdad, y además eh, yo creo que cualquier persona que esté aquí así, en, que llegue a, este, a esta situación, debe acercarse a, a un grupo de, de cuidados paliativos para que tengan esos, eh, ese tipo de, de servicios sanitarios porque creo que son imprescindibles para las personas que ya llegan un, un momento que están así de forma ya bastante más, más grave, claro. Hombre, me preocupa, lo único, me gustaría que, que ganar fuerza sobre todo, que, que pudiera empezar a, a ganar fuerza y entonces que pudiera yo a... ...a moverme un poco más con el ordenador y eso, pues sí, eso sí, me preocupa un poco, de tener más fuerza para, para poder seguir haciendo mis cosas. Sí, yo quiero, si puedo, todo el tiempo posible estar en casa, claro. Incluso si, si pudiera eh, llegar al final en casa, pues no, no me importaría. No sé si, si mis hijos y, y mi mujer piensan igual. Alba, a lo mejor le costaría un poco más a la, a la pequeña a la pequeña le costaría un poco más a lo mejor sí sí eso quiero hablar con ella y que lo vea de forma natural y bueno y ella que decida cómo quiere cómo quiere vivirlo si bueno a lo mejor lo quiere ver un poco más distanciado o lo que sea pues yo le dejaré allá su su terreno bien que tenga ya su, su espacio y que pueda vivirlo sosegadamente bueno pues quiero desde aquí mandar un mensaje a todas las personas que están en circunstancias parecidas a la mía que no tenga ningún tipo de de de temor a la muerte porque la muerte forma parte de la vida es algo que, que es así y y por mucho que queramos, no lo vamos a cambiar. Y entonces apoyar a la gente que esté en mis circunstancias o, o en otras parecidas. Yo les doy mi abrazo desde aquí a todos. Y, y nada, y que, que sepan que, que esto es tan natural como otra cosa cualquiera, que no, que no pasa nada. Que, uno nos toca vivir 60, otros 50, otros 20, y cada uno, pues, vive lo que vive y, y, y lo vive lo, lo, lo que puede vivir mejor posible, y ya está. Y yo es lo que he intentado: vivir mi vida lo mejor posible, tener una familia, tener una familia que me quiere y a la que yo quiero. Y, y con eso estoy más que conforme en la vida. Estoy conforme, conforme. Y, y además, les digo a todos los que estén así en mis circunstancias, que, que se lo tomen de esa forma, que, que no pasa nada. que Y además, aunque uno quiera pensar otra cosa, no va a haber otra cosa, es lo que hay. Va a haber lo que hay. Así que, no, no merece la pena estar dándole vueltas, así que yo a todos los que estéis en mis circunstancias os doy un abrazo desde aquí y espero recibir el vuestro también.